y tecladista del periodo lunar. Eh, yo comencé en la música, me di cuenta que era buena para la música. Cuando iba en la secundaria mmm, me di cuenta que podía y me gustaba cantar porque hubo algunos concursos, y pues yo dije, ah, pues voy a ver, ¿qué tal? Me metí, gané algunos, en algunos simplemente fueron presentaciones así que nos aprendimos canciones entre un grupo de amigos. Pero estuvo muy bonito, la verdad, entonces de ahí me empezó a dar ese gusto por la música y, y bueno, principalmente me di cuenta de que podía hacer algo diferente a los demás podía cantar, entonces eso fue un plus ¿no? ya después iba aproximadamente, estaba casi por salir de la secundaria encontré un teclado que mi papá tenía en la casa y empecé a jugar, empecé a tratar de, de aprenderme algunas cancioncitas y también de la guitarra, porque tenía esa idea de que quiero aprender a tocar la guitarra, me gusta mucho su sonido pero no se me daba, para nada se me daba. Y me desilusioné de mí y dejé de, dejé de practicarlo. Estuve así, entré a la preparatoria. Tenía un amigo que me que sabía que yo, que yo tocaba el teclado. Entonces me invitó, me dijo, es que necesitamos una vocalista. Y, y me dijo, y usted, trae tu teclado. Igual y le podemos poner al teclado a las canciones, ¿no? Y llegué a la banda. Llegué por primera vez al lugar donde ensayamos siempre y estuvo muy bonito, ahí por donde conocí a Joel por primera vez, donde me enseñó a cantar la canción de nubes. Así fue como llegué por primera vez al periodo lunar. Empezamos a los covers primero. Me empe empecé a tener más facilidad de, de utilizar el teclado. Empecé a cantar más, empecé a practicar, empecé a ver videos, empecé a preocuparme por cantar mejor. Desde que llegué, pues, ver tantos instrumentos aquí, ver que el aprender sobre uno te hacía más fácil aprender sobre el otro. Me dice esa idea de querer aprender cualquier instrumento que se me ponga enfrente. frente. Y bueno, eh, hablando más de la banda, nosotros estuvimos un tiempo sin integrantes, simplemente estábamos con él y yo, y bueno, empezamos a invitar a personas a ver si no quieren llegar, así fue como llegó la agrupación actual, actual. y pues no tenemos realmente un género porque todos tienen una idea en su cabeza, todos tienen eh, algo que quieren aportar y entonces se hace la mezcla de todo y es cuando surge una canción de periodo 1. realmente al componer nunca nos basamos en decir quiero que suene a una canción muy movida, quiero que suene una canción este, triste de hecho lo que pensamos primero es ¿qué quieres dar a entender con esa canción? ¿de qué quieres hablar? ¿qué quieres hacer sentir? Tal vez tenga que ver con que va a ser triste, va a ser alegre, ese tipo de cosas. Pero, todo va surgiendo como lo vamos componiendo. Casi siempre componemos juntos y las veces que no, tratamos de que todos se incluyan en, en, en la composición. Eh, y bueno, a mí me gustaría que ustedes sigan nuestra, nuestras redes sociales y sigan escuchando porque vienen mucho más cosas más interesantes. Esto es, pienso yo solamente el principio. Realmente quisiera verlos más allá en unos años y, más, y que nos sigan, que nos, nos sigan siguiendo, que nos sigan viendo, nos sigan escuchando porque vienen más sorpresas. Esto es periodo lunar y espero, espero que realmente les guste lo que hacemos. Lo hacemos de todo.